Esto es Radio Nemo 3 eh, Hoy vamos a hablar de, Del tercer tema del disco Que se llama Pacífico Sur Que cuenta con la colabora del señor Zambrana En el estribillo eh, En el capítulo 2 Al final del tema de Tierra Plana eh, Que se ampliaba Y estaba basado en un tema de Chico Huarque Terminaba sonando el tema Carabelas Nada de Fito Paez Chico Huarque tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro. Que tiene una frase que eh, cita a Chico Huarque, ¿no? Habla de Chico Huarque, porque Fito es muy fan de, Fito, de Chico Huarque. A, a raíz de, de esa canción de Fito yo descubrí a Chico, me acerqué a, a, a Chico Huarque, no lo conocía hace años. Y ese tema siempre me gustó de Fito, un tema brutal. La cosa es que hace unos, un tiempo... Eh, buscando temas de jazz para ampliar y tal caí que digo coño ese tema es un tema muy yacero de fito paes fito paes es un pianista bestial y siempre mete muchas influencias musicales di diferentes y ese tema es de finales de los 90 de finales de los 80 perdón y 89 90 o por ahí el disco tercer mundo si no me equivoco eh, y es un tema súper yacero, pero súper yacero, bestial. Y escuchándolo dije, esto tengo, tiene un contrabajo, me quedé loco con el, analizándolo. La últimas vez que lo escuché y dije, este contrabajo es brutal. Y cogí y lo trocé. Eh, lo trocé, cogí un fragmento que me gustó mucho, lo, lo chopié y lo mandé lo matí en la, en la Roland, en la 404. Y pues hice un beat que no tiene nada que ver no suena al al tema original de fito o sea tú lo escuchas y dices es un beat de rap rollo muy lofi muy muy rollo dila y con ese groove, sabes y, y se, se ha ampliado cualquier disco de jazz porque tiene un contrabajo el contrabajo hay muy fuerte los pianos tal y, y no se parecen nada al, al disco de al, al tema de fito Eh, la cosa es que con ese beat rondando, pues me salió la letra de Pacífico Sur. Ya estaba yo con el, con el concepto de, de Punto Nemo, ya lo tenía claro. Entonces, claro, carabelas nada, carabelas, el mar, me pareció un tema que entraba dentro del concepto. Yo siempre intento que el sampler esté dentro del Lo que vaya a sampler también tenga algo del concepto que estoy buscando en el disco. Algo, lo que sea, que, que pueda tirar de ahí. Y, y salió el tema eh, Pacífico Sur ¿Por qué Pacífico Sur? Bueno, a ver, el punto Nemo eh, está en el Pacífico Sur geográficamente el punto Nemo es un sitio, un punto geográfico en medio del Pacífico Sur que está es lo que está más alejado de, de cualquier punto de, de tierra en el mundo o sea, es un, el centro más alejado de todo también es un sitio donde, donde hay hay eh, un cementerio de cementerio espacial que le llaman porque como un sitio tan alejado de la civilización de todo ahí es donde se aprovecha para que caigan los los cohetes eh, y cualquier cosa que está en el espacio que ya no se va a utilizar entonces se estrella ahí de hecho la estación Mir está estrellada ahí también es donde hay eh, esos mares de, de plástico que que se va acumulando ahí por las corrientes pues lo van acumulando ahí la basura eh, pacífico sur la letra pues habla un poco de, de, de buscarse un sitio perdido donde esconderse de tanta mierda que hay alrededor y tiene una connotación sexual el, el tema eh, como que el sitio ese o la isla o el lugar donde te vas a esconder ese pacífico sur es eh, pues es en un coño <risa> literalmente entonces, eh, tiene una connotación sexual la letra, no explícita, pero sí que se eh, el, el beat me transmitía eso, me transmitía que tenía que ser algo sensual, el tema, un tema cachondo en el disco, para quitarle un poco más de hierro a todo. Aunque sigue siendo un tema bastante, con bastante metáfora y bastante... Eh, Bastante mensaje entre comillas, ¿no? por llamarlo de alguna forma, y también tiene referencias a, a otras canciones, como por ejemplo la frase que dice: eh, Los restos de la miro y son mi hogar, todos los ríos van al mar. Lo de todos los ríos van al mar, eh, además de que es algo bíblico, también eh, está sacado literalmente de, de una canción de Box Day. Que más adelante, esto hila con otra canción del disco que hay más adelante aquí. Aquí es cuando ya se empiezan a, a entrecruzar las referencias y las cosas que, que van pasando. Yo cuando grabé el tema, el, el estribillo, eh, lo grabé yo medio cantado, con una voz nasal, con que suelo poner a veces, muy al estilo yakuriaki o al estilo... Eh, Contra el machete, así un poco cantadita Pero para el estribillo, molaba, estaba guay Pero pensé que digo Esto mola, molaría que lo hiciera alguien ¿no? Y llevaba mucho tiempo detrás de Zambrana de porque, porque a mí me flipa la que de Zambrana Y se lo pasé Y le moló el tema tal Y, y, y al tiempo me, me mandó las, el, el estribillo grabado Que le cambia completamente la misma letra del estribillo que escribí Pero le cambia completamente el rollo Queda, queda guapísimo, queda guapísimo eh, y el tema se iba a quedar ahí, o sea, ese iba a ser el tema, y iba a terminar como termina. Pasa que cuando estaba mezclando la voz de Zambrana, no me, me necesitaba algo para el final, algo distinto en el final. Casi todos los temas del disco este eh, tienen dos bits, o sea, hay un momento en el que el beat cambia, dos o tres, como el tema anterior que hablamos de Tierra Plana tenía tres, pero hay un momento en el que el beat cambia o hace algo, algo, algo que, que lo hace diferente, porque... El trabajo. Llevo unos años que soy mucho más beatmaker que en sí, entonces el me gusta trabajar mucho más la instrumental que antes. Siempre me ha gustado, pero ahora pues creo que sé, sé trabajar mejor las instrumentales. Y ese instrumental me molaba mucho: está el sampler, está la batería, está la voz de sembrana, hay unas guitarras, que dos líneas de guitarra que le metí yo haciendo algunos clics Yo no soy guitarrista, eh, pero siempre. Eh, chapurreo, yo chapurreo bajo, chapurreo guitarra, chapurreo teclado de un poco de oído y tal, entonces intentas pues tocas algo, alguna, algún puntero algún tal, y luego pues lo vas y lo voy trabajando como un sampler, pues me pongo cinco minutos de beat, me grabo cosas con la guitarra y luego los voy chopeando esas guitarras y las voy acomodando como si fuera ya un sampler, ¿no? entonces hay varias guitarras un poco funkis que suelen que también le cambien un poco el rollo al beat si fuera solamente con el sampleo de jazz. No como si quedara porque fracasando. Entonces, eh, quería algo para el final, ¿no? Ya, fijaros lo que son, lo que son las casualidades: las casualidades de, de, la, de la vida y de la música. Eh, hay una frase en, en la primera estrofa que dice: Ella tan gótica, tan bomba atómica, y yo buceándola buscando el uranio de Chinatown. Eso hace referencia a, al tema de, del mítico grupo Chinatown, el tema uranio, que es mi tema favorito de, de ese grupo. Yo me gusta muchísimo y el tema uranio me flipa. ¿no? La banda, la libertad es una conquista diaria. Necesitamos uranio. Entonces, pues me salió la referencia a esta en, en la canción ¿no? y, y da la casualidad... Que uno de los integrantes de Chinatown, DJ Uber, con su alias Visión Nocturna, al mismo tiempo que yo ocurraba esto, sacó este disco. Eh, este disco, que es un discaso, el Vigilante, él como MC Dismaker, y, y el Vigilante tiene una canción que se llama Nemo. Puta casualidad, que mi disco se va a llamar, se iba a llamar Punto Nemo, ¿no? Entonces me pongo a escuchar la canción y tiene unas un, un par de fraseos cojonudos que digo esto tengo que ampliarlo de alguna forma y tengo que meterlo en mi disco. De hecho cuando cuando recibí el disco y le dije a V que me había molado mucho le dije tío mi disco se va a llamar Punto Nemo tienes una canción que se llama Nemo esto tengo que ampliarlo de alguna forma. ¿no? Llama mi capitán Nemo con una tripulación selecta, nautilus secta, navegando en círculos jodiendo su línea recta, metido hasta el fondo no quiero salir de esta. Y este, fra este, este tema me parecía cojonudo para meterlo porque, de alguna forma, porque hago nombre a Chinatown, ¿no? Entonces, al final del tema, cuando acaba el, el último estribillo, eh, hay un cambio de beat completamente. Baja el pitch completamente. La, utilizo la voz de Zambrana er, pitcheada hacia, hacia abajo. Un coro que se va soltando. Y, y se va el sampler y entran unos una batería super lenta y unos, unos sintetizadores muy funk, muy, muy, gru, muy grubero también, tal, y entonces escracheo unas frases de, de este disco de, de visión nocturna de V. ¿no? Eh, ese es el, el El final del tema ¿no? eh, se, va, se va apagando Ese minutito de, de beat con, con el scratch Con la voz de, de V y, y esto es uno de los temas más, más raperos también del disco Es un tema muy, muy funky Que, que me, mola, me mola mucho La voz de Zambrana queda, queda bestial Y creo que Que tiene unas buenas o sea, está mal que lo diga yo, no pero creo que tiene unas buenas referencias y unas buenas frases que que, que dicen cosas a pesar de, de no parecer que, que diga que diga mucho. Pero sí, tiene, tiene muchas referencias, muchas referencias guapas, ¿no? Estaba, estaba rebuscada. la letra Y nada, este es el tercer tema. Ya a partir del siguiente tema la cosa se empieza a complicar un poco más. Así que eh, prepararé el siguiente vídeo para dentro de un poco eh, Como ya sabéis, está la preventa de la edición en vinilo del disco ya disponible Podéis verla en mi perfil de Instagram, en Facebook Os dejo el enlace también aquí eh, Tenemos que llegar a, a, a las a los 100 un, unidades del disco Para que se pueda fabricar Así que si os mola el disco Son 15 pavos más el envío si os mola el disco, pues ya sabéis, a ver si logramos sacarlo en vinilo, porque este disco fue creado para, para salir en vinilo y, y creo que merece salir en vinilo. Gracias, paz.